Estimados amigos de Soft Seguros, soy Julián Magadán, Country Chair MDRT Argentina. El próximo viernes 5 de junio, 7 a.m. Colombia, 7 a.m. México. Los espero para poder conversar sobre la venta de seguros de vida y retiro a través de la virtualidad. Les mando un abrazo grande a todos y nos estamos viendo prontito.